Su voz, no necesito de asesino para hacer el voz Vos sí, para que hablen de vos Porque si no, tiene problemas Y ganarle gasta un poco Ya, ya, yo vamos en el aire, miren cómo lo mato. Hoy vengo a improvisar, saben que lo maltrato. Me voy a cagar, me voy a cagar un rato. Me voy a cagar en tu falso campeonato. ¿Te entendiste encanto? Mira cómo otra vez, otra vez, igual que mi llanto. De verdad que te miro y me espanto. Te lo diría en la cara, pendejo, si no te escondieras tanto. Porque sabes. como hiciste con teorema, ¿entendiste? Eso es muy triste, viene haciendo rimas, sabes que ya no conquiste. He hablado demasiado, abrí mucho la boca y hoy te como de un bocado, ¿entendiste? Esto no es complicado, aquí ya vino Mao el asesino. Este en Argentina es todo, en España está desapercibido. Eres como Messi, pero invertido.